Y, eh, yo vi una imagen, ¿la tienen ahí? Una imagen de, de una guagua de la policía, por favor. <risa> uh -huh, una imagen. Cuidado con lo que Pó, tú vas a poner póngalo, ahí. Póngalo, que, le, ahí. Que, la, que la policía son tus amigos. Sí, sí, no, yo, no voy, yo voy a hacer un comentario y tú vas a hacer varios después que vea la imagen. Y, no, dí, díganme de esto. Porque mire, <risa> señores, esto es mi país. Díganme de Dios esto. Mío. No, no esto es increíble. Atención. Atención. Y more. este es el cambio. Este es el cambio ah, no. El no, cambio pues no comience, que tú no. tanto. No comience, no comience. Que cada quien tiene su departamento de gestionar su cosa. Este no, es... no comience. Este es el cambio, el que tú tanto no, le no, hacías no, no, propaganda. No, hay el, problema. el que anda el que puso. <risas> ay señor, yo me tengo que reír. El que puso esos petillos, tiene que mandarlo para el 15 de aso. No, no, y dónde eh, fue eso? Y dónde se le hace? El que lo puso. No, no, asuntos internos tiene que. También. De por Dios, chu Chubasque, Chubasque. Ah, no, no, mi, mi amigo Chubasque. orden. Mi amigo Chu que vende una torta muy buena cerca de su casa. <ríe> mi amigo Chu. Va, da un viajecito donde esa es, es guagua, a ver porque esto es increíble a propósito de esto, vengan aquí por favor yo estaba viendo a propósito de esto, yo estaba viendo en las redes sociales donde a un joven se le cobraba 28 mil pesos para reparar un cristal que se le había roto a una guagua de estas y me llegó a la mente una situación que sucedió aquí similar que fue cuando una de estas patrullas se le atravesó a un joven que iba en una pasola y el joven voló y la, y la patrulla tuvo ciertos daños. El joven también, el joven fue operado varias veces de la cabeza. Entonces decía el joven que le querían cobrar 80 mil pesos para reparación de este vehículo. Y yo digo, esto es propiedad del Estado, Está bien que las personas estén rompiendo el, el, la, la ley, violando el toque de queda. Está bien que se le impongan una multa por violar el toque de queda, quizás por causarle algo. Pero causa, causándole daño a una propiedad del Estado cuando nosotros mismos somos que pagamos los impuestos para adquirir estas, estos vehículos. Realmente me parece como que se abusa de los más chiquitos y que no debería ser así. Cobrarle 28 mil pesos a una persona por un cristal de un vehículo que es del Estado no, y, que también la, el, y que también la policía pienso, comete excesos, porque, porque tirarle un vehículo a un ciudadano no se puede ser extremista, al menos que usted lo encuentre infragante y cometiendo un delito, que, que está con un arma, que le está apuntando a alguien, que va a matar a alguien, que robó o que le hizo daño a alguien, pero quizás por mascarilla, es verdad que tenemos que cuidarnos, pero hay que evitar los excesos, porque... por el mundo no se va a acabar porque una gente no tenga una mascarilla puesta en un momento. Usted lo para y le dice, mira, póngase su mascarilla, Colóquese usted la tiene ahí, colóquesela. Si no la tiene, vamos a regalarle una. Pero tirarle un vehículo encima a una gente. ¿Y qué es lo que queremos? ¿Es matarlo o evitar que se propague el COVID? Yo siempre Hay que analizar esto. Oh, yo siempre he dicho, Liz. Debe ser multado, pero no con dinero. Usted tiene que hacerle pasar un mal rato. Y otra gente. cosa es que la gente amanece presa, Néstor. Y al otro día también le cobran la multa. Espérate, o tú me cobras la multa. No, no, es que o tú no, no, me no, dejas no, no, amanecer presa. No, usted equivocó, no, equivocó. Amanece preso y la multa. Oye, yo ¿eso? fuera yo y le pongo 15 eso días Eso es ilegal. Y después la multa. Yo no sé bajo qué premisa es eh, que se está cobrando ¿Eh? eso. Ojalá que le dieran 15 días porque la gente no, no coge cabeza. La gente no quiere coger cabeza, no pero tampoco cabeza. hay que apoyar los excesos. Óyeme, pero el gobierno le está dando dinero a, a la gente en el fallo. Aquí falso. hay gente. Le está dando dinero a la oye, gente oye. en la tarjeta solidaridad. Le está dando dinero a la gente en el bono. Y la fiscalía se lo está quitando. Oye, aquí hay gente, aquí hay gente, personas que duermen el día entero y a, a las 8 y 45 oye. se levantan. Tengo un amigo no lo menciono aquí para que no caiga preso. A las 8 y 45 se cambian y vamos en un cristal nuevecito y vamos para acá. ¿Y para dónde tú vas, muchacho? No, tú no es nada. Cuando cae preso allí, ¿tú entiendes? Entonces, y, y aún así caen bien presos porque pasan la madrugüe de los borrachos que caen hablando, haciendo cuentos y cantando un villancico ahora que parece que... Esa es oye. otra cosa. Estamos evitando Ey, que se propague oye, el COVID. Nos no. llevamos a una gente por oye. mascarilla y la metemos allí en un cuartico todito juntos. Sí, pero con mascarilla. Eso <risa> la dar a la mascarilla. <risa> y y que... en porque... Ah, entonces tú quieres que también hagan... Ese dinero y compre Macarín se la den a la gente. Tenga. No, no, no, no, no. No, porque es que yo andan sin macaris. Pero lo que me dio Lo, lo que último yo digo que es... hizo un caballero anoche fue que pasó un Suzuki. No, por brinquedo. <risa> algo... Pasó un Suzuki y le hizo así, vean, lo dice. ¡Bum! Y levantó le, el le... y se fue a velocidad. Porque hay gente que levanta el paso. <risa> Tú sabes, y se van. E iba 100 y los jaló el Pero lo que yo digo es que digo, ¿alito? porque ese es loco ¿no atrás? Es algo contraproducente realmente que nos estemos llevando a las personas por mascarilla. No, y, y, y mira para atrás la risa. Y que aquí lo llevemos a un cuarto todo juntos. Un cuarto que no tiene capacidad para quizás más de cinco gente y que tengamos Y con Rodrigo ahí también, que Y que tengamos 25 20, o veinte gente, cincuenta presas juntas en un cuarto. Y mujeres, ahora hay más mujeres que hombres cayendo preso. Señores, que se es que la vida se le está poniendo difícil a las mujeres, la mujer tiene que salir a buscarse. Mujeres, ¿sí? tú la ves, dan gritos. Hay un departamento. Sí. Hey, sí. A la hora que sea, a la hora que sea. Mira, mira, mira, mira. No, hay diferentes actividades. Mira, oye, escúchame. No, no, pero dime. De noche con más pasión. No le dañe búsqueda a las mujeres. Oye, soporte. Tú ves a las mujeres que la sientan ahí, no, fásese a gritar, a llorar, que usted quiera, que usted va para adentro, siéntese ahí. Ahí tú la ves con... con, con y la ponen junta con... Eh, con, con, con, ah, con ah, no, con esas lágrimas negras. Dime algo, que no entonces, tengo... Entonces, una pestaña así, otra así, ve. Dime, dime algo, que él? no tengo el conocimiento, ¿la ponen junta con los hombres? No, ¿cómo la van a poner? No, en, ah, ningún oye, país del mundo. Ella es mala, porque cuando ella viene acompañada con pequeños... Sí, lo ponía aquí... Lo pone aquí con, con la princesa, la pone ahí. Dame por favor, pon aquí siomelquis sí por favor, acércate un poco para acá que los jóvenes claro, me están reclamando. Claro. Que tú estás, que tú estás respetado, eres el dueño de esta silla. Mírala ahí, mírala ahí. Claro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la niña? Ella se llama Siomelkis, Siomi. Sio hola, un placer. ¿Siguiente claro. oh, sí ahí para uno? Claro. Sí. Porque cuando es con la princesa que ella viene, ella pone ahí, al lado de la casa. Entonces viene con Sion Melky y la quiere meter a la puerta ya. Eh, mala amiga. Yo no. veo el flaco que está para allá. ¿Y para Que está mirando? Eh. El flaco con la cámara torcida. Claro, con la cámara torcida. Me la blanca. Señores.